también. Feliz Día de la Felicidad. Este es el Día Internacional de la Felicidad, se conmemora, y por eso es que vamos a trabajar el tema de cómo nutrir la felicidad. En un momento donde es retador, porque es irónico. A pesar de que es el momento que somos casi ocho mil millones de personas en el planeta, hay un sentimiento de soledad, de tristeza, de vacío, ¿verdad? Y, y en este contexto es que se pone la importancia de volver a sentir felicidad y de que se conmemore un día de la felicidad. Entonces vamos a iniciar con un momentito primero como de relajación, de conciencia. Entonces vamos a inhalar profundo y vamos a ir... Volviendo como a ese centro, a esa esencia, poniendo mi mente como más concentrada en un estado más tranquilo, desacelerar el ritmo. Y centrarme en mi interior, en ese espacio de luz interior, que es el alma, que es energía pura que limpia todos los pensamientos de la mente. Inhalar profundo, liberando toda la basura de mi mente. Y volviendo a sentir mi propio corazón. Que todo lo que ahora en este momento yo experimente o piense sea para llenar mi corazón de felicidad. Inhalo profundo. Y relajo. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias. Pueden sentarse de forma que yo las vea. <ríe> ya que somos meme. Esto. Qué sí. bueno que llegaron. Entonces, el tema que nos trae hoy es cómo nutrir la felicidad. Entonces, a ver. Primero vamos a partir de cómo en un día, ¿verdad? De cómo es mi estado emocional en un día. Y cómo, qué es lo que influye para que yo esté feliz o no. ¿Sí? Una cosa muy importante es que ser feliz es necesario. Es necesario para que haya salud incluso en el sistema nervioso, ¿verdad? cuando uno es una persona feliz para uno, ¿qué es la vida? Cuando yo estoy feliz, ¿verdad? Y cuando la felicidad viene del alma, ¿qué siento que es la vida? Un placer. Es un placer, ¿qué más? Un placer. Es un regalo, ¿qué más? Precio. Es preciosa, ¿qué es más? Es inspiracional. Es inspiracional. Y es como que de repente cuando soy feliz, en encuentro sentido a vivir Qué pasa cuando uno no está en un estado interior así o sea cuando más bien es lo contrario los momentos en que me he sentido más vacío más vacía o más triste más solo más sola ¿Cómo se empieza a sentir la vida la vida es un peso saber desde una perspectiva periódica eso, mi vida es como el periódico, la extra. Es un drama terrible. Qué mal. Es una obligación. No entiendo por qué vivo como que se pierde el sentido del propósito, ¿verdad? Entonces resulta que en esos momentos es bueno tener est estos espacios de pausa porque en este momento muchísimas personas han perdido el sentido de vivir. ¿Sí? Y además no es algo como que uno encuentra y que ¡plum! ya es todo el tiempo igual. No, es algo que uno tiene como que re retomar y, y re nutrir todos los días, ¿verdad? Porque uno puede estar muy feliz que ahora tengo nieta nueva. Pero si la nieta se enfermó y si tiene que ir al hospital, entonces ya me, ya me afecta, ¿verdad? Porque resulta que hay algo que es muy importante. Primero, la felicidad es un estado espiritual. ¿Ok? Es un estado del alma. Es un estado interior profundo. De hecho, en India tienen una frase que le llaman la felicidad suprasensorial. Y eso me llama la atención. Porque no es solamente el placer de los sentidos físicos. Porque a veces uno dice, qué rico, hice ejercicio, me bañé, qué felicidad. <risa> ¿Verdad? O de repente comí algo rico. Ay, qué felicidad. Eso es una felicidad de los sentidos. Entonces, ¿cuánto dura? Exactamente. Es una felicidad temporal. Y la felicidad temporal tiende a hacer que el ser humano tenga una cosa, ¿saben qué? Toda la felicidad que es temporal, lo hace a uno adicto. Es interesante, ¿por qué? Porque resulta que como me sentí un ratito bien, y como ya se acabó, ay, lo que me hace bien es eso. Me hace bien aquello. Por eso es que de repente nos hacemos adictos incluso a sustancias que después me caen mal, ¿verdad? Pero es porque en algún momentito me hizo dormir mejor. En algún momentito me hizo sentir un ratito de bienestar. E incluso me hace adicto a relaciones. ¿Verdad? Porque esa persona, por lo que me dijo, me hizo sentir amada. O me hizo sentir segura. O me hizo sentir bonito, bonita. Y uno quiere eso otra vez, pues resulta que la persona cambió de, de humor y ya no me dijo igual. <ríe> Hay una canción que estaba escuchando ahora que dije, ay, qué bonita, pero después le empecé a poner atención a la letra. Y decía, es que me había acostumbrado a que vos me quisieran, <ríe> a sentirme amado, amado por vos, ¿verdad? Y yo después dije, qué fuerte, ¿verdad? Porque entonces si ya la otra persona ya decidió que ya no, mi felicidad dependía de aquello. Y me había hecho adicta o, o había, me había hecho dependiente que esa persona me quisiera y ya no. Y entonces, ¿qué pasa? Si la otra persona decide cambiar respecto a mí, ya me siento mal. entonces Ese es el tipo de felicidad que dan, de alguna manera, los sentidos físicos. Es la felicidad, le vamos a llamar físico, ¿sí? Pero, ¿qué es la felicidad interior? ¿Qué es la felicidad del alma? ¿Qué es esa felicidad que va más allá de la materia? ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez la han experimentado? ¿Verdad? Es interesante esa felicidad interior porque, a ver, cuando uno la experimenta, dura más. Porque es un estado no, no es tanto por lo que pasa afuera es como un estado interior sí y esa es la que vamos a trabajar hoy y la vamos a nutrir sí salud de hecho si quieres puedes cerrar un poquito ahí porque entra un chiflodillo y gracias gracias hasta a mí me llegó el chiflón. Eh, a ver primero la base primera de la felicidad interna del ser es que parte de una sensación de amor propio o de autoestima o de sentirme bien con, con lo que yo soy. Es decir, que parte de conocer quién soy. Y yo les contaba en Transitarte que estoy en una onda bonita porque cayó a mis manos el discurso de Mandela del año 84, que fue un discurso presidencial. Mandela, ustedes saben que fue un líder eh, en el tiempo de apartheid de Sudáfrica, siendo el negro, ¿verdad? Eh, y que estaban aparte, y los negros como si fueran inferiores del resto, ¿verdad? Y él siendo un líder de, de, que, de querer unir, de que todos somos iguales, ¿verdad? Y no dejarse influenciar por esas opiniones tan que lo rechazaban, ¿verdad? Y su discurso lo que, lo que habló fue muy bonito, porque lo que él dijo es que en realidad los seres humanos a lo que tenemos miedo es a nuestra propia luz, es a brillar, es, es asumir nuestro propio poder, nuestra belleza, eh, lo que nos hace tan únicos, tan libres, y, y que tenemos miedo a eso. Y que por tener miedo a ser brillante y a ser único, entonces nosotros como que nos apegamos a las debilidades nuestras y a sentirme como menos, inferior. Pero que si, que si yo me acostumbro a eso siendo menos de lo que soy, eso no, no le hace bien a nadie, no le hace bien al mundo. O sea, yo así, identificándome como si yo fuera menos, eso no va a cambiar, no, no me va a hacer que yo haga el rol que yo tengo que hacer aquí. Entonces, lo primero que vamos a trabajar hoy es cómo abrazar mi propia luz. O sea, cómo dejarme, darme el permiso de brillar y de ser libre de ser como soy, ¿verdad? Ir más allá de mi sombra, porque uno en realidad no es su sombra. ¿Saben qué es la sombra? Como todo lo humano, pues, o sea, como las energías negativas de un ser humano, no sé. Las energías negativas o la tristeza, pero digamos, para que se proyecte una sombra, ¿qué necesitas? Sí. Que haya luz. Si no hay luz, no se puede haber sombra. Entonces, en realidad, es la luz que tiene un bloqueo. Hay algo que bloquea. ¿Tú le vamos a llamar a las sombras sencillamente barreras? Son bloqueos, son obstáculos. Pero no es que impide mi identidad. Es algo que la tapó. Como un eclipse. Y cada uno de nosotros de repente tiene esos eclipses. A nivel de nuestra escuela nosotros vemos que hay cinco eclipses. O cinco cosas que tapan la luz. Y no son físicas, no son los demás, porque a veces uno piensa que es las opiniones de la gente, o lo que dicen de mí, lo que fuera. Pero en realidad lo que tapa mi luz primero es el apego. Es que yo tengo, me aferro a lo material. Y cuando uno se aferra, ¿sabe lo que uno siente? Lo primero que uno siente cuando hay apego. Temor. Exactamente. Miedo. A perder a, perder a, lo que está, a perder a lo que yo estoy apegado. O sea, si yo vea, en el momento en que yo empiezo a sentir apego, tengo miedo. Miedo que le pase algo a aquello, a aquella o aquello, a mi perrito, a mi perrit, o a la persona que quiero, o a las cosas que tengo. El o sea, acabo de comprar el carro nuevo y ya tengo miedo. O sea, me explico, es que el apego es tan fuerte y es tan sutil, ¿verdad? Eso empieza a ensombrecer mi felicidad. Por eso a veces los más felices son los que menos tienen, en el sentido, ¿verdad? Como los niños, que los niños juegan con lo que sea, están así, están libres, ¿verdad? Pero uno en la medida que está más apegado de adulto a la materia, pierde su libertad. Entonces pierde su felicidad. Por eso a nivel espiritual es tan importante identificarse con la energía sutil del alma. Y soy libre, el alma trasciende, el alma no es la materia. O sea, todo lo que yo tengo en realidad es temporal. Nada de eso me lo voy a llevar. Yo soy un ser libre. Yo agradezco a todas las personas con las que convivo, pero también soy libre de todas ellas. Nadie es responsable de mi bienestar. O sea, todos ellos se van a ir en algún momento y yo también. Y, y les agradezco haber compartido, pero no. O sea, es muy bonito que estén y cuando están los disfruto. Pero si yo necesito que me necesiten y yo quiero que me necesiten, es mi apego. Entonces, en la medida en que yo más siento la luz de los demás, <risa> más feliz voy a estar, ¿verdad? Y más libertad. ¿Me, me siguen la idea? Luego también, algo que ensombrece es el enojo o la ira, ¿verdad? Y la ira, el enojo, cuando uno la siente, un cansadísimo, ¿verdad? Es como que uno se le, se le va toda la, la el bienestar, y en realidad es porque estoy enojado o estoy enojada. Pero antes de estar enojada sentí otra cosa. Deseos, expectativas que no se cumplieron. Entonces yo quería que tal persona hiciera tal cosa y no lo hizo. Que llegara a tal hora y no lo hizo. O quería coger el bus a tal hora y chocó. O tenía la expectativa de tal otra cosa y no pasó. Y entonces ¿qué pasa? Me enojo. Entonces, la pandemia yo creo que a todos nos enseñó a que uno tiene que tener plan A, plan B, plan C. O sea, yo tenía la expectativa de tal cosa y ¡plá! la vida me puso otra cosa. O sea, la, me, me cambió todas las expectativas que tenía. Dos años, ustedes se imaginan qué fuerte. Y lo logramos superar. Pero nos enseñó a todos, maduramos espiritualmente porque aprendimos a que la vida tiene su propio ritmo, sus propias cosas y que uno tiene que estar abierto a la vida. Y ahorita estoy haciendo un ejercicio que es como escuchar qué me quiere decir en este momento la vida. O sea, ok, yo tengo todas estas ideas, todos estos deseos, pero qué tal si los suelto y voy a escuchar qué me está diciendo la vida porque tuve una experiencia muy interesante durante la pandemia, mi papá se enfermó terminal muy rápido y su cuerpo murió muy rápido, pero yo escuché que eso iba a pasar, o sea, antes de, yo decía, qué raro, yo siento que a partir de este mes yo no puedo planificar nada, como que la vida me está diciendo como que no puedo y efectivamente, ese mes mira, dedicada totalmente a atenderlo. ¿Y qué pasa? Como me dediqué y no tenía otra cosa en la mente. Fue muy útil, ¿verdad? Porque no podía tener otra cosa en la mente. No, o sea, no podía hacer eso y otra cosa porque necesitaba un cuidado total, ¿verdad? Entonces, como que la vida tiene un llamado. Y claro, me hizo no tener ninguna otra expectativa. Si yo hubiera estado pensando, ay, tengo que cuidarlo y además hacer otra cosa, hubiera sido muy cansado. Entonces, a veces la vida me dice, vea, enfóquese en esto. Ok, eso es lo que usted quiere, vida. Bueno, ahora me voy a enfocar en esto. En ese caso fue el cuido de alguien. Es temporal, porque en, en la vida todo, nada dura. <risa> o, sea, o sea, todo cambia, las escenas no son permanentes. Por ahora me toca eso. Y lo voy a aceptar con mucha tranquilidad, porque si la vida me lo trae, es bueno. Es lo que yo necesito en este momento para crecer. Y si yo tengo esa, esa mirada apreciativa, la vida siempre me va a traer lo que yo necesito para crecer. A veces uno cree que lo tiene que buscar y lo tiene ahí. ¡chum! <risa> yo soy la persona correcta en el lugar correcto y lo que me pasa. Me está pasando para yo crecer. ¿Se imagina que yo piense así? O sea, definitivamente eso ayuda. ¿Sí? Otro de esas cosas que nos ensombrece eh, es la avaricia o le llaman también la gula. A ver, es, un, es querer lo que uno no necesita tanto. Vean, ¿para qué uno hace todo lo que hace? Porque yo tenía una persona que venía aquí muy especial y decía, es que sabe que a mí nadie me entiende, porque yo me ofrecieron un ascenso y lo que yo quise fue no solo no, hacer, no ir el ascenso, sino trabajar menos. él entiende que es porque lo que yo necesito en este momento es eso? No es el dinero, porque, a ver, me comentaba, ok, yo quiero hacer todo eso, ¿para qué? Digamos, yo quiero dinero, ¿para qué? Para poder vivir, para comprar alimento. Comprar alimento. Pagar recibos. ¿verdad? Digamos, uno necesita cosas básicas. Eso es útil. ¿Para qué quiero todo eso? Porque quiero comer para estar tranquila, para estar en paz, ¿verdad? En realidad yo todo lo que hago, lo que, detrás, de manera subconsciente, es que lo hago porque yo quiero estar feliz. O sea, yo busco la felicidad. O sea, si yo hago tal cosa, a lo profundo es para eso. Pero ese es en el camino me complico demasiado. Y se me olvida que yo estaba trabajando no para estresarme, <risa> ni que yo estaba cuidando a esa familia para estar ahí como todo el tiempo pensando en ellos y no cuidándome a mí. O sea, yo hacía todo eso y era para ser feliz. Entonces, ¿qué pasa si yo regreso a la esencia y no tengo tanta avaricia y tanto deseo? Porque entonces... Ya tengo esto, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto. Piensen, por ejemplo, cuántos pares de zapato tienen. ¿Y cuántos pies tienen? Uno tiene dos piecillos, ¿verdad? Entonces uno no necesita mucho. Pero tengo los zapatos de aquellos, los otros, los otros. Entonces y a todo lo que uno tiene se apega. Entonces eso es avaricia. Entonces eso de alguna manera me quita mi felicidad. ¿Por qué? Porque la esencia de la felicidad es la sencillez. Entre más sencilla o sencillo yo viva, más feliz. Más libre. Hay una sensación de libertad. Yo pensaba la otra vez, mira, qué rico que, que lo que yo necesito lo pueda meter en una maleta y ya. No pueda estar tan libre. verdad bueno, que lo que yo necesito me quepa en una maleta. Porque en realidad, todo es, o sea, estoy de viaje. Es un viaje. Si yo me aferro a las cosas, yo me estanco. Yo no fluyo. El, yo soy agua y el agua fluye. En momento en que yo estoy así, no quiero fluir. No quiero el cambio. No quiero lo que está pasando. ¿Qué hago? Soy agua estancada. ¿Y qué le pasa al agua estancada? Le sale los dengue, le empieza a oler feo. Porque uno no está hecho para estancarse. Uno está hecho para fluir. Y a veces lo que me hace estancarme. ¿Qué es? ¿Por qué no fluyo? ¿Qué me pasa? La vida me dice avance. Y yo no. ¿No? O sea, ¿qué me pasa? aquí estoy aferrada que no me, no me deja crecer? ¿La vida me está trayendo cosas para yo crecer? Entonces, a ver. ¿Qué sería abrirme a eso? ¿Sí? Entonces... Esas cositas son cosas, son actitudes del alma, digamos. Son cosas, a ver, eso no se limpia así, nomás. <ríe> Por eso es que en esta escuela nosotros estudiamos la práctica de la meditación. Porque como dicen aquí en, en, en internet, que están también comentando, que ahí estoy leyendo las cosas que dicen. Eh, que no es tan fácil, ¿verdad? O de repente uno se da cuenta que, que efectivamente tiene todo esto que estoy diciendo, porque todo lo tenemos, ¿verdad? Son patrones que saben que afecta, más allá que la mente, afecta al corazón. Y mi meta este año, que es lo que he estado trabajando desde el inicio del año y que, y que es lo que quiero compartirles, que es sanar los sentimientos. O sea, ser feliz tiene que ser un sentimiento de, de que viene de un corazón tranquilo, de un corazón puro, de un corazón que ya no tiene sentimientos de otro tipo. No puede ser una felicidad inventada, falsa. Porque además en este momento las relaciones están muy basadas en la mentira, no somos verdaderos. Si uno con costos se conoce, o sea, yo no soy tan verdadera con los demás. Si todos fuéramos realmente verdaderos, realmente somos lo que somos, serían tan lindas las relaciones, habría tanta libertad. Pero... Hay mucho, mucha de esa falsedad en el alma, ¿verdad? Todavía estoy todo, muy influenciada por esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? La meditación lo que va haciendo es que de repente yo vuelva a reconectar con mi luz. Y que vuelva a entender cuál es mi verdad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Sin influencia. Quién soy, mi esencia, cómo es. Vea, en la medida que uno hace esa profundización, así como meterse en el océano, uy, qué lindo que es empezar a reconocer quién soy yo. Y empezar, como también, a limpiar todos esos sentimientos que me ha dejado maltratos, que me ha dejado conflictos, que me ha dejado temores, ansiedad qué rico ir limpiando todo eso, ya pasó o sea todo eso pasó y es cierto, ha dejado influencia huellas, pero necesito ir sanando todas esas huellas entonces irme reconectando con esa luz interior cada vez más profundamente y además irme conectando con este ser tan puro con el que también tengo que sanar, porque me enseñaron a tenerle miedo a un ser que es puro amor, que es el Ser Supremo. Yo necesito sanar la creencia de que hay distancia, de que le tengo que tener miedo. No, el Ser Supremo es un ser tan cercano, es un ser siempre accesible, siempre disponible, es un ser que es puro amor, que es pura luz. Tengo que limpiar las creencias que me distanciaron de la conexión con la fuente. Porque es la conexión con la fuente la que va haciendo que el corazón vaya quietándose, vaya llenándose de paz. Vean, todos los días si uno amanece y de verdad siente tan cerquita al Ser Supremo y uno siente el derecho a recibir felicidad, recibir amor, o sea, es mi derecho. O sea, yo soy de Dios y Dios es mío. Uno dice así, Dios mío, ¿sí? Porque Dios es mío. O sea, es nuestro. <risa> y yo soy de él. Entonces, si hay esa conexión de pertenencia tan cercana, el alma brilla. Brilla otra vez. Pero tiene que ir más allá de esa sombra que me bloquea la relación con Dios. Un alma que se siente muy cerca a la fuente es un alma que espiritualmente empieza a sentirse completa. Y cuando me siento completa, naturalmente voy a irme soltando de esos apegos que yo tengo. Y entonces no es que dejo de vivir y que me voy a la montaña sola, es que estoy con los demás de una manera sana, no tóxica. A veces uno es una persona tóxica y es fuerte cuando uno se da cuenta. Yo, uy, mira, seré yo tóxica. Y de verdad que de repente cuando uno es una persona muy apegada, uno es una persona tóxica. Entonces, cuando yo soy una persona muy estable, emocionalmente centrada, una persona que se hizo cargo de su bienestar, de su felicidad interior, es una persona que permite al otro también brillar, le permite al otro ser. Y yo ahora no soy una persona tóxica, soy una persona que también le le, le ayuda con el autoestima a los demás, ¿verdad? Porque, a ver, le ayuda al otro a sentir que es libre de ser quien es. O sea, le ayuda al otro a sentir confianza en sí mismo. Es que en Facebook alguien comenta de que está relacionando el desapego con dejarlo todo. Ah, okay, muy bien, gracias, Joey. Que dice que aquí alguien dijo que a veces el desapego se entiende como algo físico, como dejarlo todo, y es una buena pregunta. En realidad, ese apego es una actitud muy sabia. A ver, es, no, es que mi identidad no es todo lo que tengo. Una cosa es lo que tengo y otra cosa es lo que soy. ¿Sí? Es decir, yo tengo ropa, yo no soy mi ropa. Entonces, si la ropa se rompe, nada pasa porque yo no soy la ropa, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, o sea, si algo le pasa a la casa, no me pasó a mí, me pasó a la casa, yo no soy lo que tengo, yo, el alma, el cuerpo puede enfermarse, y a veces enfermo, pero el alma está más allá del cuerpo, el alma, incluso si va a dejar el cuerpo, el alma no se muere. Se muere el cuerpo, pero no el alma. El alma es eterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es una actitud interior. Entonces, yo puedo vivir con una actitud de desapego, que es más una libertad emocional, estando en el trabajo, estando en la familia, estando con mis amigos. Es decir, que soy una persona muy tranquila, muy serena, muy estable, porque no me aferro. ¿Me explico? O sea, no es irse. Es estar, pero libre. Estar, pero autosoberana. ¿Captan la idea? Se imaginan que yo esté con otros, pero independiente yo de la influencia de los otros. No es que yo estoy feliz porque estás tú. Yo estoy feliz porque yo nutro mi felicidad. Si no estás, también voy a ser feliz. ¿Se imagina que uno logre eso? Ya espiritualmente estaría brillando. Yo tengo una, una persona que conocí. Yo les conté en alguna ocasión muy linda porque era una monja budista. Y ella, una de las cosas que me comentó es que una de las prácticas es que se rapan. ¿Verdad? No sé, se, se, se cortó todo el pelo, rapado, rapado. entonces ella dijo, es que una de las cosas más fuertes incluso es el apego al pelo. Y a la vanidad. Y una persona tan linda, yo decía, ¿qué es cierto, verdad? ¿Cómo uno tiene vanidad, y eso, ¿verdad?, también te hace, ¿verdad?, si me veo de una manera o de la otra, de repente eso hasta afecta a mi estado emocional, que cuando uno es más sencillo, como más, y sí, así soy, de forma natural, también se hace libre, ¿verdad? ¿Captaron la idea? Entonces la idea ahora es que, a ver, esto, esto, el ser feliz, hay que nutrirlo desde el alma. Entonces, yo quisiera que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Está bien? Entonces, yo quisiera que visualicen en este momento como un potrero. O sea, imaginen como un terreno. Muy bonito. Imagínense que ese terreno está lleno de maleza y quisiera que ustedes visualicen como que van a limpiar toda la maleza, toda la mala hierba, porque ese terreno es su mente y es su corazón y ha crecido muchas cosas ahí que hacen daño, que no son buenas esto voy a visualizar que yo voy a arrancar la maleza y la mala hierba de raíz. Con la conciencia de que no quiero que eso esté ahí más, quiero limpiar mi corazón, quiero limpiar mi mente. Y voy a visualizar como si el agua fresca de la energía de la paz, va a regar ese terreno. Ese terreno al que ya le quité todo lo sucio. Voy a visualizar esa agüita fresca de la paz, llenando el terreno del corazón llenando el corazón de paz. Y ahora visualizo qué semillas quiero sembrar en mi corazón, como si el día de hoy pudiera volver a empezar, como si mi corazón estuviera totalmente en paz. Y yo hoy... Quiero empezar a sembrar algo diferente. Algo que perdure. ¿Qué semillas quiero sembrar en mi interior? Y visualizo que siembro esas semillas con conciencia, con cuidado. Primero, la semilla del amor al propio ser. Yo quiero empezar a amar lo que soy. Quiero empezar a conocer lo que soy. Quiero dejarme libre de brillar. Quiero confiar en este ser que soy yo. Quiero ser libre y sin miedo, sin miedo a decir lo que pienso, sin miedo a tomar decisiones, un ser valiente, fuerte, capaz, un ser sencillo. Y siempre esas semillas. En el terreno de mi interior. Quiero ser. Un alma agradecida. Que valora la vida. Que es amiga o amigo de la vida. Que comprende lo que trae la vida que lo acepta, que lo usa para crecer. Quiero abrazar la vida, sentir ganas de vivir con una actitud abierta, tranquila, con la visión de que lo que sea que viene es lo que necesito vivir. Y eso también lo siembro en el terreno de mi interior. Siembro también el sentimiento de ser un alma merecedora de amor. Yo merezco el amor más puro, eterno, constante del Ser Supremo. El amor que es libre. El amor limpio. Que no quiere nada a cambio. Yo merezco amor. Yo merezco paz. Y siempre en el terreno de la mente. Esa sensación tan dulce de tener el derecho a ese amor. Inhalo profundo. Y suelto. ¿Cómo me siento? ¿Es fácil o difícil? A veces es más fácil y a veces más difícil, ¿verdad? Entonces, esto para que funcione necesito hacerlo todos los días. Porque saben una cosa, la maleza crece así, ¡pum! El bloqueo le puede venir a uno chun en un segundo, ¿verdad? Entonces, todos los días hay que hacer nuestras prácticas, ¿verdad? Todos los días, porque eso es lo que nutre la felicidad. Es decir, que la felicidad no me va a caer así como ¡plum! ¡Ay, qué milagro! Yo estoy bien! No. O sea, yo tengo que nutrirla. Como que todos los días necesito hacer limpieza interior. Y todos los días necesito volver a sembrar, ¿verdad? Está bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí. Ego, ira, maricia, ego. Ego y el último es lujuria, que es como la adicción a las sensaciones físicas de, de placer. Uh -huh. ¿Verdad? Y eso se vuelve una adicción. Y la persona después ya no se siente feliz, si no es un placer físico. A ver, dice, todos los días. <ríe> sí, pero es que todos los días, vea, todos los días hay que hacer este ejercicio. Porque, a ver, yo me doy cuenta que la influencia externa es muy fuerte. Y estamos en momentos donde hay mucho, necesitamos como... Colectivamente, Ve, vean qué rico, meditamos y tembló. Se nos movió la tierra. Sí. Sí. Poderoso. Bueno, pero calmísimo un momentito, tierra. Cuando hacemos colectivamente esto, elevamos la energía. Y a la energía de la tierra ahorita está como muy pesada necesitamos mucha paz, mucha paz, mucha energía buena, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Es que lo que estás diciendo es muy interesante porque no sé si en el, si en el Facebook eh, escucharon, pero lo que estabas planteando, ¿cuál es? Pero, eh, María, Alejandra. María Alejandra, es que, a ver, uno, la felicidad es como una emoción igual que todas las otras y que más bien la sensación que uno busca es como, una, como sentirse en paz, como estar en paz y que esa paz me lleve a esa sensación de bienestar, como yo estar en paz con las cosas que hago, siempre estar tranquilo. Porque esa felicidad, ¿verdad? Yo siento que es más como un producto comercial, ¿verdad? Que es una felicidad muy superficial de estar siempre sonriente, ¿verdad? Y como siempre como muy, muy positiva. A ver, más bien hay, hay alguna una positividad tóxica, más bien que es esa felicidad que es superficial, comercial, ¿verdad? Que no es profunda, no es de un estado interior real del alma. Que en, de, a ver, por ejemplo. Yo trabajo mucho en temas de intervención en crisis. Entonces, trabajo con personas que viven crisis, que se sienten mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Precisamente yo cuido que internamente yo tenga una actitud hacia esa persona de amor, de empatía, de estar reconociendo la fortaleza de la otra persona. Y eso a mí me produce un estado interno como de estabilidad. Y esa estabilidad me hace una sensación como de bienestar. Entonces yo, yo no te puedo decir que en ese momento yo estoy así feliz, feliz. O sea, yo puedo decir estoy con un bienestar, escuchando, estando con una actitud de apoyo al otro, y eso me da ese bienestar. Ese es el tipo como de felicidad espiritual, que es lo que yo siento, como no es superficial. Es como que mi estado mental está bien, mi, está, mi corazón está limpio, no estoy teniendo ninguna sensación fea, ni rechazo, ni enojo. Cuando el corazón está puro, está feliz. Pero entonces la palabra, claro, es como que sea o el sentimiento de felicidad se ha corrompido. <risa> y entonces esa felicidad que, que se vende no es como muy realista, ¿verdad? pero no es la que nosotros buscamos, es como más bien eso que vos decís, es como un estado interno, como muy tranquilo, muy puro, muy, muy lleno así del, del corazón. ¿Sí? Bueno, entonces espero que esa felicidad sí la podamos cultivar, ¿verdad? Y, y es siempre como buscar, a ver de las situaciones y de todo lo que escucho, a ver, buscar de qué manera la, la resignifico para mi crecimiento. Porque yo me acuerdo momentos de peor crisis, yo me acuerdo que yo busco frases como para salir adelante. En, en el transitarte teníamos una pizarra donde la gente escribía frases positivas y hay tantas cosas lindas que escribieron. Una es, si lo puedes pensar y lo puedes soñar, lo puedes lograr. Como cosas así, ¿verdad? Como hay frases, fuerza, ¿verdad? Que uno puede tomar para el día. Y como que uno, ¿verdad? Son inspiradoras. Hasta que llegue el momento que ya mi hábito sea que mi estado interior sea con esa estabilidad, ese centro, esa esencia, ¿verdad?